Sí, eh, en Galicia tenemos mucho turismo rural, porque existen muchos bosques y la naturaleza es preciosa y, y sobre todo el más llamativo es el Camino de Santiago, por supuesto. Es una de las eh, atracciones turísticas que más dinero y que más personas trae a Galicia todos los años.